Estamos iniciando la segunda semana de trabajo. La primera fue exitosa, aprendimos sobre archivos y dispositivos y en esta estamos dispuestos a abordar dos temas importantes. La elaboración de presentaciones a partir de consideraciones propias del diseño y del manejo de contenido. Usamos una idea de siete diapositivas por siete renglones por diapositivas, 7 por 7, y en el tema número 4, en el capítulo 4, vamos a hablar sobre literacidad digital, que se refiere en este contexto a las búsquedas avanzadas, a las búsquedas sensibles, a las búsquedas académicas. Le deseamos mucho éxito para esta segunda semana de trabajo del MOOC de Saberes Digitales para Docentes Nivel 1. Sigamos trabajando.